La primera pregunta nos la trae índico 420 desde Almería, nos pregunta por qué su planta se ha vuelto amarilla y está perdiendo masa foliar. Hola índico 420 probablemente el tono amarillo de tus plantas sea debido a una mala regulación del pH en tu solución de riego. El pH es la medida utilizada para conocer el nivel de acidez o alcalinidad de una disolución, a partir de un cálculo de la cantidad de iones de hidrógeno que contiene. La importancia de este nivel de acidez radica en que será el que determine el grado de solubilidad y absorción de muchos de los nutrientes con los que alimentamos a nuestras plantas. Por ello, el pH juega un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo de las plantas, ya que según el nivel de pH que tenga el agua de tu riego, podrán obtener todos los nutrientes que necesitan y distribuirlos correctamente por todo su organismo. De esta manera, tus plantas crecerán perfectamente. Recuerda que la escala o rango del pH va de 0 a 14, pero los números en los que deben jugar los niveles de acidez de nuestras soluciones de riego deben estar entre 5,5 y 7, dependiendo de la fase en la que estén las plantas o del sustrato que estemos utilizando. Si en algún momento el riego supera o está por debajo de estos niveles, las plantas tienden a amarillarse y a perder hojas como lo han hecho las tuyas.